Buenas, buenas, ¿qué tal? Después de haber buscado mucho tiempo un ciclón, no conseguía, se complicaba, los que conseguían eran muy caros, decidí hacerlo. En primera instancia había armado este, que es bastante grande, tiene un buen rendimiento, pero necesitaba poder transportarlo. Entonces, como en este video que les dejo acá, de la Sierra Sin Fin les había prometido, vamos a hacer el ciclón y vamos a ver cómo podemos ir haciendo todo su desarrollo. El ciclón que vamos a ver es este. Si les parece, arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es ajustar la mesa de las sierras de Infim según los ángulos que tenemos en los planos. Una vez que la tenemos ajustada hacemos todos los cortes de cada una de las tablitas que va a conformar el cono del ciclón. Para respetar los ángulos vamos a utilizar una madera con dos tornillos con un tornillo puesto a 2 grados y el otro a 4 para que entre sí nos quede 2 grados para un lado y 2 grados para el otro. Les dejo los planos en mi Instagram para que los puedan consultar cortamos todas las maderas del mismo largo utilizando un tope en la parte de atrás de la madera ajustamos el largo final y de esta manera nos van a quedar todas las tablitas para armar el cono para poder unirlas vamos a utilizar una cinta de embalar y vamos a juntarlas todas haciendo un abanico Una vez que las tenemos todas juntas, vamos a ponerle cola de carpintero en cada una de las uniones. Repartimos bien el pegamento para que se acomode. Y vamos cerrando el abanico hasta que nos quede conformado totalmente el círculo del cono. Una vez que cerramos el cono, nos ayudamos con cinta de embalaje para que quede todo posicionado y que quede bien apretado. Esperamos que se seque y después la retiramos. Después de sacarle la cinta, lijamos bien toda la superficie para eliminar todas las imperfecciones. Esto más que nada es una cuestión estética. Es muy importante darle una buena terminación bien plana en la parte baja y alta del cono, que es donde tiene que sellar. Vamos a preparar con la sierra circular un pedazo de madera, primero cuadrado, y después lo vamos a redondear, que va a ser la parte que nos va a hacer el sustento del cono. Esta va a ser la parte que va a agarrar a la tapa del tacho que vamos a utilizar. Le hacemos un agujero en el centro de la madera. Le ponemos un tornillo y este punto nos va a servir como centro para ese círculo. De a poco vamos cortando el sobrante. Y terminamos girando la madera contra la sierra. Y nos queda la tapa del diámetro que necesitamos. Vamos a marcarle los ocho lados que tenemos en el cono. Para poder hacerle el agujero con una mecha copa. El diámetro de esta mecha va a depender del tamaño del cono que tengamos. Siempre es bueno ir descargando el material que va quedando en la sierra copa, porque se empasta y deja de cortar. Cuanto más grande es la sierra, tenemos que trabajar con una velocidad lo más lenta posible, para que no se queme la madera. En este caso estamos utilizando MDF. Con una escofina ajustamos. Y todas las imperfecciones las vamos a tapar con sellador de silicona. Con la misma mecha que utilizamos en el MDF, vamos a cortar la tapa para que pase para el otro lado. Esto nos va a permitir tener una mayor fijación a la tapa, del lado de arriba y de abajo. Vamos a hacer la tapa superior ahora. Utilizando la misma técnica buscamos el centro y marcamos los agujeros por donde van a pasar las varillas roscadas que nos van a servir de tensores para armar y mantener presionada una tapa con la otra siempre nos conviene pasar primero una mecha más chica y después la medida que corresponde vamos a hacerlo un poquito holgado para que la varilla pase sin ningún problema una vez que tenemos la madera de arriba y de abajo vamos a hacer los agujeros para que pase la varilla roscada que las va a mantener unida la tapa. Hacemos un agujero, le pasamos la varilla roscada para que se nos mantenga en posición. En la tapa de arriba, con otra mecha copa un poco más chica, vamos a hacerle el agujero, en donde va a ir el caño que va a ir acoplado con la aspiradora vamos a ayudar con la morsa y unas maderas para torcer las varillas roscadas para que tengan una forma de S para que coincida la parte de arriba con la de abajo. Empezamos a presentar todo y ajustamos. También con la morsa vamos a hacer una abrazadera. Esta abrazadera es fundamental para que quede todo perfectamente fijo. Una vez que tenemos el caño cortado en ángulo, nos toca hacer el agujero por donde va a hacer la entrada. Nos ayudamos con una mecha y una máquina de agujerear para hacer el orificio. Luego con una escofina terminamos de darle la forma que corresponde. Tenemos que realizar los agujeros para la abrazadera. No importa para qué lado va a entrar el caño. Lo importante es que entre en forma tangencial a cómo se va a mover el aire. Con la ayuda de la moladora vamos a hacerle unos pequeños cortes a este anillo. La pistola de calor, vamos a hacer que se doblen las patitas para que no se mueva. Le ponemos todo en la parte irregular, silicona. Y lo que vamos a hacer es emparejarla y dejarla secar para que haga las veces de junta. Una vez que tenemos todo armado, con la moladora cortamos la punta de las varillas para que no molesten. vamos a probar cómo cierra entra un poquito dura vamos a tener que hacerle unos cortes al borde para que cierre más fácil por ahora la vamos a empujar un poquito con la masa vamos a probarla en la verde va la manguera y en la blanca el pico de la aspiradora previamente con la pistola de calor le había dado forma a la boquilla que va en la entrada de la aspiradora lo que estoy haciendo acá como entra un poquito floja es darle un poquito de espesor con cinta aisladora esto me va a permitir poder regular la altura para ver su rendimiento el principio de funcionamiento del ciclón es generar una zona de baja presión en la parte de abajo del cono ¿cómo lo logramos? la parte de arriba el aire entra a una determinada velocidad en la parte de abajo como el diámetro es más chico la velocidad aumenta significativamente de esta manera generamos esa depresión y el aire hace que las partículas se vayan hacia el tacho y no continúen hacia la aspiradora. Con una sierra vamos a hacerle una serie de cortecitos para que la tapa entre mucho más fácil. Ahora sí. Este ciclón, el más grande, es el que utilizo yo habitualmente acá en el taller. Quería hacerle uno más chico para poder explicarle cómo se realiza. Espero que les haya gustado el tutorial. Suscríbete y activa la campanita para que te avise los nuevos videos que subimos. Nos vemos en el próximo.